Bueno, ¿cómo es mi historia en mi vida? Este, primero que cuando viene la transición de la Savoy, eh, yo era un niño, así que era imposible que yo tuviera la posibilidad de poder manejar ese, ese consorcio. Y mi papá no fue una persona que no entiendo esa parte de la historia, no la manejo bien, pero se supone que... Mi papá debería haber heredado la fábrica. y manejarlo, pero eso fue en cuestiones de crianza. Yo me mudo de San Bernardino Altamira a la casa de mis abuelos y por casualidad, enfrente de mi casa vivía Franco Robertelli, un director de cine, fotógrafo de vogue, emigrante italiano, como mi familia que todavía está vivo, tiene 86, 87 años, vive Margarita, es más venezolano que todos nosotros juntos, en los ranchos de Chana, eh. hizo la película Simplicio a a él le debo mi carrera. A los 11 años crucé la calle y me dijo, ¿te gustan las luces? Entra. Y bueno, servía el café, limpiaba los platos cortaba la grama, no me dejaban tocar nada, tenía 11 años, pero me enamoré de las cámaras sí. y... Un amigo Claudio elvino que en paz descanse acaba de fallecer de coronavirus en Venezuela. Me enseñó a cómo poner un lente, cómo limpiar una cámara, a manejar moto. A todo, y yo salía de la escuela y le decía a mi hijo, No era el mejor estudiante, pero mamá, ya hice la tarea, tú sabes, todo así. Sí, sí. Y después iba con el Señor, y en la tarde iba y dos horas y dos horas. Llegaban las vacaciones, ¿a dónde quieren? No, yo no quiero ir de vacaciones a ningún lado, yo quiero ir allá. Ajá. Y pasé mis vacaciones trabajando con el Señor. Todavía en algún lugar de mi casa en Venezuela debe haber un sobre en mi cuarto, si no botaron todas mis cosas. Con un sobre que me dio Franco Robertelli y me acuerdo clarito, mi primer pago y además que tenía un sobrenombre femenino muy gay para la época, me decían Carmencita, era como la señora de, de servicio que servía el café, yo servía los té. yo atendía, no me no, dejaba no a tocar nada, tenía 11 años, una cámara contaba una fortuna, como hasta los 15 años ya empecé, a los 15 años ya tocaba la cámara, la armaba, la desarmaba, tengo el sobre, 85 bolívares. Ganabas. Tú no te imaginas lo que era 85 bolívares en esa época, sí. ¿sabes? Yo era millonario, sí. era rico, de era demasiado dinero, sí. y ahí empecé a ganar y hasta hoy en día sigo siendo freelance, he tenido una gran oportunidad en mi vida y también grandes errores, pasé un consumo de droga terrible, no me cuesta nada hablar de eso, lo superé, lo, este, sí, a mí me tocó varias veces tocar fondo mi vida no ha sido dura, pero... Aquí uno da una muestra de que ahorita vivo en Viena, estoy haciendo una vida en Viena, he recuperado parte me falta, a mi hijo y otras cosas, pero sí se puede. Siempre podemos volver a empezar a no. perdonarnos, corregir las cosas, pero sí, me ha tocado duro, pero siento que parte de esa resistencia, hoy en día que tengo un grado de madurez y que puedo analizar mi historia, algo tiene que venir esta genética aquí sí. adentro que me ayuda todavía a resistir. Más. Sí, sí, es que los judíos tienen una... Son así, súper trabajadores, sí, sí. Super, nunca se rinden, yo no conozco ningún judío aquí en bueno en Austria he conocido judíos y de verdad que todos o sea, Yo no lo soy mucho. pero hay algo de mi sangre que tiene esa información, yo sí, nací de un vientre sí, sí. Eh, católico, me criaron como católico pero también vi las dos cosas porque mis abuelos hacían su Shabbat, todas las celebraciones judía, pero también había cosas cómicas, porque mi abuelo iba a la sinagoga, pero también iba a la iglesia católica. Mi abuelo mi abuela y yo creo que en algún momento era porque cuando salieron de la guerra quedaron en una deuda de agradecimiento total y ya no importaba si es en la sinagoga, en la mezquita o en la iglesia católica, era la razón de agradecer haber escapado de ese infierno tan horrible que no vivieron en la guerra. No, no, no me imagino. ¿Y tú también trabajaste eh, en algo, en alguna televisión, haciendo alguna...? Trabajé en Radio Caracas Televisión cuando estaba joven, Ajá. en televisión, algunas cosas como freelance, sí. trabajado. Muy poco tiempo en mi vida fui empleado, casi toda mi vida ha sido freelance. freelance. En los principios trabajé con Mimo Rafaldi, con Bolívar Field, con mucha gente, pero realmente toda mi vida en Venezuela, en nuestra profesión, es freelance, he logrado, sí, sí, sí. Sí, solamente los primeros años, fue empleado en videomóvil, videosistema con Gilberto Correa, imagínate tú, Gilberto Correa era mi jefe, cuando yo ah, estaba jovencito, muy jovencito, que el desarrollo y no tenerlo, sí, una gran persona, un gran trabajador, el señor Gilberto, un buen jefe, Ajá. te puedo decir que fue un extraordinario jefe, sí, sí otro de los íconos como cualquier otro de los <risa> de Venezuela, sí. Gilberto Correa. Wow, qué interesante. Yo pienso que toda tu vida en sí es súper interesante y lo que ha de venir ahora en Parte año. de mi vida ha sido un desastre y parte es muy interesante, pero creo que la vida es eso. Hay que sí. rectificar, aprender, caer, levantarte, perdonarte te perdonen, porque hay gente que hay veces hay rencores en la vida que no tienen razón de ser y hay que superarlo ¿no? si, si vives arraigado a los errores de tu pasado y a tu pasado es imposible que tengas un mejor futuro creo que la fórmula ahora a mis casi 53 años es desprenderme un poco de mis errores y es aquí ahora uno tiene que vivir aquí o ahora ¿sabes? tratar de hacer la película hacia el futuro también complica las cosas y vivimos muy agarrados de esos estereotipos que nos enseñaron nuestros padres. Yo vengo de una cultura análoga antes del Internet, eh, he sido un poco rebelde en muchas cosas y he logrado quebrar esos paradigmas, pero a veces vivimos atrapado en, en, en ese cambio generacional que eran tus padres, nuestros abuelos, mis abuelos, y ahora estamos en otra evolución de vida. Entonces, llegar a esos momentos, perdonar, dar gracias, evolucionar, seguir adelante. Y más en estos tiempos de pandemia, y más en estos tiempos donde ahorita Israel, la franja de Gaza, el mundo está en una balanza muy peligrosa, no sabemos a dónde vamos. Creo que lo mejor es unión, amor, Consolidar fuerzas y seguir adelante, sí. Tenemos un solo planeta, somos la misma de Sí, siempre se le digo en el canal que hay que somos la cámara que si hay que apoyarse y ayudarle, ay, ay, no Y hay, hay que bien. disculparse y hay que pasar la página y, y darle una oportunidad a todo el mundo para que vuelva a hacerlo otra vez, las veces que sea necesario. Sí, sí, así es. Muy buen video, Dios mío. Sí, Gracias. Sí. Vamos a tener mucho contenido por este el canal. Voy a hacer este video como en tres partes. ¿no? Como en tres a Rodolfo por completo. ¡Bien! No, de... y quedo aquí en cámara contigo. Voy a llamar a mis hermanas y voy a tratar de arreglar. Sí, sí, Ahí sí, me traes sí. mis Mi Super, super, ya, muy ¿no? okay. Sí, Ok, sí, sí. es, es meine Eren. Sí. Vamos a practicar un poquito de lo sí, demás. Sí, sí, que pido, vamos. No, no, muchas gracias, de verdad, bueno. Que ya no hay problema. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, Le vamos a dar un saludo. amén Ahora voy como ella, puede ser mi hija o casi mi nieta. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Amen, amen. Ahora sí, saludo de coronavirus. Sí, estamos en pleno COVID, pero ya o se ha permitido reuniones y por eso aprovechamos. Estamos testeados los dos, estamos sí, sí, testeados. Sí, estamos sí, bien. Obviamente. Muchísimas gracias a todos. Bueno, chicos, espero que este video les haya gustado. Que, nada, que como siempre les haya dado un mensaje. Y la, el mensaje es lo que él acaba de decir al final: el amor, unión, siempre salir adelante y hacer todas las cosas que nos gusta hacer sin hacerle daño a nadie, todo legal y bueno. Ajá. Todo legalito y. ¡Aufírase! Auf ¡Danke! ¡Danke! ¡Ale, lo ¡Qué legal! Nos vemos a la próxima. ¡Libe, loite! ¡Aufírase! ¡Chao! tschüss.